Hola, bienvenidas, bienvenidos. Eh, esto es Descubriendo la Ciencia Abierta. Esta es este, un evento impulsado por el Hub de Innovación de Quito, la Red de Investigación de Conocimiento Software y Hardware Libre, y el Open Lab, el Laboratorio Ciudadano eh, de Tecnologías y Cultura Libre. Eh, bueno, eh, esta es nuestra cuarta sesión del ciclo 3 y con esto terminamos los tres ciclos de conversatorios que hemos tenido durante ya casi tres meses, ¿no? Sí, tres meses eh, de este evento. Eh, bueno, estamos muy contentos, muy emocionados y muy agradecidos también por todas las personas que han hecho parte, o sea, bueno, que han, han hecho posible, eh, han sido parte y han hecho posible de este, eh, de este evento, eh, que tiene un formato eh, ciudadano donde esperamos eh, poder eh, alcanzar a todas las personas, no solamente a las personas entendidas en este tema, sino eh, a todos quienes estén interesados en la ciencia abierta. Eh, la semana pasada eh, tuvimos una sesión inspiradora con Lucía Bernal, con Fernando Piraquibe y María Alejandra Tejada, quienes nos contaron eh, sobre el proceso de colaboración interinstitucional que mantuvieron en los últimos 10 eh, años para lograr algunos avances respecto a la, a la adopción de prácticas de ciencia abierta en distintas instituciones. Eh, en síntesis, nos hablaron del poder de unir fuerzas colaborando para lograr cambios importantes dentro de sus propios espacios. Eh, si se la perdieron, pues no duden en, en darse una vuelta por el, los canales eh, de estas organizaciones eh, que hemos mencionado. El canal de YouTube están grabadas todas las, las sesiones. Hoy es nuestra última sesión de este ciclo y con esto cerramos este ciclo de conversatorios con broche de oro eh, y bueno eh, vamos a cerrar con broche de oro con unas eh, invitadas maravillosas eh, en esta sesión donde reflexionaremos sobre la ciencia ciudadana y la gobernanza de las tecnologías, eh, las tecnologías de la información y la comunicación, eh, lo cual a veces no se piensa mucho, no se hace mucha conciencia, lo importante eh, de, de, de las tecnologías, si es que estas, reflexionar un poco, si es que estas realmente son tecnologías ciudadanas. Eh, y eh, bueno, vamos a contar con la compañía de Karen Soacha, de Sarita Albagli y Lesandro Ponciano. Además, también contamos con la grata compañía de nuestra colaboradora, amiga, eh, miembro del Open Lab, eh, María Cristina Martínez, eh, también miembro de la Red de Conocimiento Libre, quien estará a cargo en esta sesión de la moderación. Bienvenida, María Cristina, qué gusto que estés acá, apoyándonos con el evento. Hola, ¿qué tal? Gracias, a, gracias, Fran, por la presentación. Qué bueno poder compartir, porque este tema es realmente importante. Y lo mejor de todo es que tenemos unos invitados, como bien decía Fran, de lujo, que, con los cuales vamos a nutrirnos muchísimo, ¿no? Y tienen diferentes perspectivas que nos estarán compartiendo. Eh, sobre todo que estaremos reflexionando, ¿cierto?, en qué medida la tecnología que usamos en ciencia ciudadana son tecnologías ciudadanas, ¿no?, cómo todo este ecosistema tecnológico puede afectar a, a la ciencia, al entorno de la ciencia abierta. Eh, y cuál es el rol de la ciudadanía en esta construcción, en esta participación, en, en cómo se está construyendo la ciencia y hasta qué punto, ¿cierto? Se están eh, involucrando y hasta qué punto también el ecosistema es amigable para este, esta participación e involucramiento. Entonces, bueno, eh, como les decía, tenemos invitados eh, pues que vale la pena escucharles y se los voy a ir presentando para que podamos eh, conocerlo, ¿cierto? En principio, pues, eh, les quiero presentar a Karen Soacha. Eh, Karen es investigadora del eh, ICM en Barcelona. Está interesada en la conexión entre la gestión del conocimiento, la ciencia abierta y ciudadana y la sostenibil sostenibilidad. Trabaja como investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona y cursa el doctorado de Sociedad de la Información y Conocimiento de la Universidad Abierta de Cataluña. Desarrolla su investigación sobre gestión del conocimiento y gobernanza en observatorios participativos. Eh, participa activamente en la consolidación de la red iberoamericana de ciencia participativa ha estado trabajando con organizaciones ambientales por más de 10 años en la gestión de redes de conocimiento y e información. Entonces, eh, eso es, eso es Karen. Y voy, voy a seguir pre presentando a nuestros invitados. Eh, les voy a contar cómo es la dinámica y continuamos. También tenemos el día de hoy a Sarita, a Sarita Albagli. Eh, ella es pesquisadora del mm, OVIT, eh, coordinadora de SimLab, es eh, socióloga eh, y phd en política geográfica ¿sí? es, eh, es re, eh, investigador, investigadora senior del instituto brasileño de información en ciencia y tecnología es profesora eh, perdón es que ah, está a la cabeza del laboratorio de ciencia abierta e innovación ciudadana sin en fin eh, Cesarita. Eh, también tenemos a Alessandro Ponciano. Eh, do, Alessandro tiene un doctorado en ciencias de computación de la Universidad Federal de la Campiña Grande. Actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, donde es responsable de coordinar la investigación en el Instituto de Ciencias Exactas e Informática. Tiene contribuciones científicas en las áreas de infraestructura informática paralela y de y distribuida para ciencia, ciencia ciudadana. Es, in, es miembro de la Sociedad Brasileña de Computación y de la Sociedad Brasileña para el Avance de la Ciencia. También está vinculado a la Asociación Ciudad, eh, de Ciencia Ciudadana y a la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa. En fin, bienvenidos a todos ellos. Eh, es un placer tenerles aquí. Y les cuento a todos la dinámica. Nosotros el día de hoy... Estaremos en principio eh, compartiendo entre 5 a 7 minutos de reflexiones sobre el tema a nivel general, ¿cierto? Cada uno de nuestros invitados estarán compartiendo estos espacios y luego empezaremos una ronda de conversación. Así también esperamos que ustedes nos puedan eh, poner sus comentarios, sus preguntas para ir, por, eh, ir conversando alrededor, alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, te doy paso... Eh, Karen, eh, bienvenida y es un gusto poder tenerte aquí. María Cristina, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Perfecto. Bueno, pues primero es un gusto eh, y agradezco a Francisco y a la red la invitación y pues me siento halagada de ser yo la que abre este panel porque podría decir que estoy con colegas que admiro mucho, tanto Sarita como Lesandro, así que bueno, tendré el gusto de compartir algunas de las ideas y en el proceso de investigación en el que estoy, y por supuesto uno de los proyectos en los que participo, esto va a ser eh, una abrebocas para el excelente contenido que, que seguramente Sarita y les a también compartir más adelante. Vale, eh, sobre qué les quiero conversar un poco, sobre hablar de gobernanza, y le digo gobernanza en clave de ciencia ciudadana, porque poder hablar de gobernanza de la ciencia ciudadana, o de gobernanza de la ciencia, podríamos decir que es un gran paraguas. Entonces yo aquí solamente quiero poner sobre la mesa algunas reflexiones, algunos conceptos que muy probablemente vamos a empezar a desarrollar, a conversar durante el panel más adelante. Eh, la primera idea que quiero poner sobre la mesa es, cuando hablamos de ciencia ciudadana estamos hablando de coproducir conocimiento y hago énfasis en ese coproducir, porque coproducir significa muchas cosas y cuando decimos coproducir conocimiento científico pensamos en todas las etapas, y aquí me voy a saltar un poquito porque no quisiera nadar tanto ahí, creo que podemos más adelante conversar sobre eso, sobre qué es ciencia ciudadana. Yo lo dejo sobre la mesa con esta definición que me gusta mucho, que es una coproducción de conocimiento entre el público y los investigadores profesionales en el que las personas pueden participar de diferentes formas en diferentes etapas del proceso. Aquí hay un gráfico muy sintético en el que desde elegir la pregunta de investigación hasta discutir los resultados. Dependiendo del grado de involucramiento de las personas en las diferentes etapas de esa investigación, hemos empezado a crear como un tipo de taxonomía de ciencia ciudadana para poder denominar esas, gran, digamos que esas formas de involucrarse. Volvamos al comienzo. Yo les decía, ciencia ciudadana significa coproducir conocimiento científico y coproducir significa colaborar, co-crear, y cuando hablamos de conocimientos, ese conocimiento se expresa en diferentes formas. Yo sé que a través de este ciclo, y por fortuna tenemos la dicha de cerrarlo, han hablado de datos, de información y de tecnologías, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de coproducir, esa colaboración entre científicos y ciudadanos, se expresa de estas maneras. Hoy nosotros vamos a hacer como un zoom en qué significa colaborar y co-crear en el contexto de tecnologías. ¿Y por qué queremos hacer un énfasis en ese sentido y especialmente desde la perspectiva de gobernanza? Porque cuando nosotros estamos colaborando o co co-creando en el escenario en el que estemos, estamos pensando en acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos que nos permiten facilitar y hacer posible esa colaboración? Y cuando hablamos de esos acuerdos en el contexto de ciencia ciudadana y en el contexto de tecnologías, entonces y especialmente en proyectos de ciencia ciudadana, o bueno, mejor, procesos. Me gusta más la palabra procesos que proyectos de ciencia ciudadana porque ese es uno de nuestros retos más significativos en la comunidad. La mirada de largo plazo en lugar de la mirada de corto plazo, pero lo dejo ahí. Y es que nos hacemos preguntas sobre qué tecnologías son las que se usan dentro del proceso de ciencia ciudadana quiénes y cómo deben construirse esas tecnologías, dónde se alojan, quiénes gestionan los datos que trabajamos o que producimos, la información que generamos a través de esas tecnologías. Porque si bien ciencia ciudadana no necesariamente recae en apps o sitios web o demás, tenemos que reconocer que gracias a la existencia de esto nos abren las posibilidades y hoy en día en la sociedad del conocimiento de la información es muy difícil disociar, aunque también hay procesos que no necesariamente tienen como eje central la tecnología y eso tampoco hay que sacarlos del panorama. Pero ya que nosotros estamos en esto, pues cuando pensamos en esos acuerdos y cuando como comunidad que estamos trabajando un proceso de ciencia ciudadana nos hacemos estas preguntas es cuando empezamos a pensar en, en clave de gobernanza qué significa la gobernanza en este contexto significa necesitamos balancear estos intereses los intereses de quiénes? los intereses de los ciudadanos los intereses de los científicos los intereses de quienes financian la investigación los intereses de quién van a usarla agencias de gobierno u otras personas que se ven involucradas o afectadas por lo que estamos investigando y al balancear esos intereses tenemos que pensar en cómo dar voz a esas diversas partes y en cómo llegar a esos acuerdos y en cómo se toman esas decisiones y se validan o se legitiman esos acuerdos. Eso es el, digamos que a nivel grueso, cuando estamos pensando en gobernanza en este contexto de ciencia ciudadana y tecnología. ¿Qué es lo que pasa si no hacemos esos acuerdos? Y creo que esto han sido lecciones aprendidas que hemos tenido quienes hemos estado involucrados en esto. Uno, lo que está sucediendo es que reproducimos las mismas prácticas de gestión de datos de gestión de tecnologías en supuestos nuevos formatos a qué me refiero traemos unas formas de hacer ciencia traemos unas formas de coproducir conocimiento de manejar la tecnología y de construirla y cuando llegamos en teoría a procesos más innovadores como son los que se dan en colaboración con la ciudadanía llegamos y reproducimos exactamente las mismas prácticas pero esperamos resultados diferentes esto Creo que nos ha pasado a varios y nos ha eh, mostrado que definitivamente cuando llegamos a este tipo de procesos, aunque se requiere más tiempo, es necesario concertar con la comunidad y hacernos esas preguntas. Sobre, por ejemplo, qué tipo de tecnologías queremos usar y si son tecnologías ciudadanas, tecnologías abiertas, si son tecnologías que realmente la comunidad puede incorporar y puede apropiar, qué implicaciones tiene eso. Cuando no hay acuerdos también dentro del proceso de ciencia ciudadana o no hay digamos que una gobernanza clara, limitamos las posibilidades de crear nuevas formas de gobernar. Reproducimos lo que siempre vemos y es que algunos son los que toman decisiones. Y por, ser, y por supuesto abonamos el terreno para hacer insostenible las iniciativas, que eso es algo que hemos visto especialmente en plataformas tecnológicas que difícilmente pueden superar la barrera de los dos o tres años que pueden tener financiación y desaparecen. Eh, no quiere decir que una plataforma tecnológica tenga que ser de largo aliento o eterna. Significa es qué sucede cuando esa tecnología desaparece y qué sucede con lo que esa tecnología estaba permitiendo. Eh, yo aquí voy a tener que saltar rápidamente porque creo que me estoy yendo un poquito del tiempo. Eh, ¿Qué necesitamos entonces renovar? Uno, pensar en cuáles son esos beneficios de esa gobernanza, de esa tecnología y de la ciencia abierta y cómo el modelo que actualmente nos tenemos nos está definiendo, cuáles son las decisiones claves que debemos tomar y pensar cómo esa infraestructura o ese acceso debe ser repensado. Eh, por supuesto, hacerlo en la forma en que co-construimos. Y aquí, básicamente, nosotros estamos pensando es cómo co-construimos nuevamente y es co-diseñando tecnologías, co-creando los observatorios participativos, creando o adoptando los modelos de gobernanza de ese tipo de tecnologías. Yo aquí les quería compartir muy brevemente eh, un proyecto en el que estoy, del que hago parte, que está liderado por el Instituto de Ciencias del Mar, que se llama Codiseñando eh, Servicios Tecnológicos para Observatorios de Ciencia Ciudadana para la Nube Europea de Ciencia Abierta. Somos eh, 15 organizaciones que estamos facilitando la integración de la ciencia ciudadana en la Nube Europea, (EOS). Proveemos servicios para eso. ¿Para qué proveemos servicios? Para que los retos que las plataformas de ciencia ciudadana, es decir, las que soportan, las infraestructuras que actualmente están soportando la colecta de datos y compartir información en procesos de ciencia ciudadana puedan ser abiertos. En este momento estamos tratando de facilitar, o estamos trabajando por facilitar esto y que estos servicios estén disponibles en la, en la nube europea a través de 10 que van desde... Eh, servicios de recolección de datos, identificación colaborativa en un solo espacio, eh, construcción de cámaras trampa por las comunidades propiamente utilizando una Raspberry Pi, que puede ser una cámara trampa que puede construir una comunidad incluso de estudiantes si tiene algún tipo de instrucción en cómo utilizar una Raspberry, y cómo construir un, utilizar un software que puede filtrar, depurar esas imágenes y esas cámaras trampa y hacerlas disponibles. Bueno, estos son servicios que básicamente se basan en el concepto del diseño del codiseño, de pensar en los dispositivos do-it-yourself, por supuesto documentación disponible a través de Open Access, que ese ya es un camino que hemos recorrido y ustedes han discutido en esta serie, y eh, pensado por supuesto y construido sobre software abierto, open source. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Lo atraemos a través de un proceso de codiseño en el cual es la comunidad, es decir, los ciudadanos, las agencias, quienes se ven involucrados en el proceso de uso de esa tecnología participan desde identificar los problemas hasta codiseñar el servicio. Eh, eso, así, súper sintético y discúlpenme, que creo que superé un par de minutos el tiempo. Un minutito por ahí. Bien, gracias. Está bien, Karen, no te preocupes, está dentro de lo dentro de lo normal. Bueno, eh, quiero ir, gracias, gracias por tu intervención. Luego vamos a seguir conversando. Eh, quiero aprovechar pues eh, para, para saludar a todos quienes nos están ahora mismo siguiendo, nos están saludando desde Panamá, desde México, desde Argentina. Desde Ecuador, desde, bueno, desde algunos lugares veo que ya están conectados, desde Puerto Viejo, Ecuador, desde Quito, Ecuador, desde Salinas, desde Córdoba, Salinas, Ecuador, desde Córdoba, Argentina. Eh, tenemos gente de la Universidad Metropolitana de Ecuador, bueno, varias, varias personas que se están eh, conectando desde Guayaquil, en fin, estoy... Eh, también desde Porto Alegre, Brasil bueno, tenemos un público bastante regional y eso es un gusto pues para poder eh, seguir nutriendo esta conversación esperamos que también eh, puedan eh, compartirnos sus, sus eh, pues dudas o sus aportes en fin, Fran Sí, además este comentarles que ya estamos listos para la próxima semana <coughs> si bien es cierto, esta es nuestra última sesión eh, la próxima semana vamos a tener un taller de cierre eh, en el que están invitados pues todos ustedes, la audiencia que nos ha venido siguiendo durante estas 14 sesiones, eh, para encontrarnos, eh, ustedes y nosotros quienes eh, hemos hecho este evento y quienes estamos organizando este evento y claro también pues todas las expositoras y expositores que han estado eh, están cortamente invitadas también. Entonces eso ya vamos a comentar al final un poquito más perfecto gracias frank y bueno a continuación vamos a dar paso a sarita bagley eh, quien nos va también a compartir su visión en estos siete minutos eh, sobre el tema central que hoy nos nos une ¿no? en esta conversación que es la ciencia ciudadana y la importancia de las gobernanzas de la de la tic de las tic perdón eh, sarita bienvenida y un gusto tenerte aquí Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar en portuñol, que es una lengua híbrida de portugués y español, entonces yo voy a inventar unas palabritas. Eh, entonces, <risas> sí, eh, ¿ya está apareciendo la pantalla? ¿Ya está? La vemos, la vemos. Sí, eh, okay, ok. Perfectamente. Ok, entonces, dadas las limitaciones de tiempo y las dificultades del idioma, yo voy a leer un poco y presentar algunos puntos de discusión de manera muy esquemática. Un primer punto es situar la ciencia ciudadana como parte de un conjunto de movimientos a favor de la apertura de la ciencia. Es decir, la ciencia ciudadana como parte de un movimiento de movimientos. Esto significa que la ciencia ciudadana hoy está relacionada con las agendas, otras agendas de la ciencia abierta, como los datos abiertos, las infraestructuras de investigación, las licencias, el derecho de propiedad intelectual, eh, los, eh, las herramientas abiertas, software hardware, entonces... Un segundo punto es que las iniciativas de ciencia ciudadana hoy en día se basan en gran medida en tecnologías y herramientas digitales para registrar y hacer circular datos e informaciones. Entonces, acá en esta plantilla... Hay algunos ejemplos, desde los ejemplos más tradicionales de, de coleta de datos hasta la prototipaje eh, que hace relación con el movimiento maker, las metodologías participativas de investigación. Eh, esto implica aprovechar las oportunidades, pero también considerar los riesgos de los procesos de datificación, Entendendo que vivimos em um capitalismo de dados, um capitalismo de plataforma, um capitalismo algorítmico, que combina a vigilância de dados por el Estado com a búsqueda de rentas em extração e concentração de valor de estos dados por el mercado. Então, desde a perspectiva dos estudos sociais de ciência e da tecnologia, as infraestruturas ou a infraestrutura não é um mero sustrato, nem é neutral. Conforme Susan Starr, a infraestrutura é um conceito fundamentalmente relacional. Se convierte em infraestrutura em relação com as práticas sociais. Por lo tanto, son parte de arreglos sociales, o más bien arreglos sociotécnicos, sistemas híbridos. Implican procesos de toma de decisiones que expresan el juego de fuerzas entre grupos sociales con diferentes puntos de vista e interés. Ah... Então, a ciência cidadã implica não só a possibilidade de contribuição voluntária ao avanço da ciência, sino também a democratização de los regímenes de governança, como habló Karen, sobre os dados produzidos e sobre a infraestrutura técnica ou sociotécnica que a sustenta. Se trata, portanto, de difundir Metodologia, metodologias e tecnologias que refletem o papel que os próprios cidadãos e comunidades podem e devem jugar em la produção de conhecimento, com el fim de fortalecer seus pontos de vista e garantizar um protagonismo em la reivindicação de seus direitos sociais e territoriais. Outro aspecto é a apertura das próprias ferramentas. Se bien o movimento de código aberto de hardware e software destas de ferramentas se está expandindo, as novas tecnologias digitais são em grande medida proprietárias e custosas, dominadas por grandes corporações internacionais. Sabemos que o acesso gratuito generalmente implica a monetização dos dados dos usuários. Existe desigualdade de acesso e de condições de produção desses dispositivos técnicos. E Níveis educativos e de formação, para manejar estes dispositivos e ser uso de los dados derivados de deles. Isto é em termos sociales, territoriales e, então, geopolíticos. Isto afeta os regímenes de autoridade e certificação do conhecimento e informação produzidos, assim como as possibilidades de seu uso. Por lo tanto, además de los principios fer de manejo de datos, datos que se pueden encontrar accesibles, interoperables y reutilizables, estas infraestructuras también deben considerar los principios CARE divulgados por los pueblos indígenas, beneficios colectivos, autoridad para controlar, responsabilidad y ética. Em resumo, el diseño de las infraestruturas sociotécnicas e el aparato institucional e regulatório en el que operam são cruciais para lo que a Padurai llama el derecho a la investigación e para a soberania cidadã sobre seus próprios dados e conhecimentos. Estas infraestructuras abren nuevas oportunidades, pero también nuevos obstáculos y desafíos en el ejercicio de la ciudadanía y la ciencia abierta y participativa. Entonces, estamos desarrollando en BICTE una plataforma de ciencia ciudadana que probablemente se llamará CIVIS, Estamos haciendo estudios exactamente sobre los aspectos uh, técnicos, in, institucionales, de, lo, de los protocolos, como dice, de gobernanza, como dice Karen, para que, vamos, uh, que deben ser tomados en cuenta para tener una infraestructura para la ciencia ciudadana que sea la más horizontal posible. Entonces, estas son un poco las grandes líneas que me gustaría puntuar acá y vamos después a hacer el debate. Muchas gracias. Gracias, Sarita. Gracias por la intervención, muy interesante. Mucho también por, por discutir y debatir, y, y que seguramente también saldrán preguntas poco a poco. Ahora, para continuar, vamos con, con Lesandro, ¿sí? Eh, quien nos va a compartir también su, su, su perspectiva sobre el tema, y comentarles que Alessandro pues, nos estará hablando en portugués, pero muy despacio para que todos podamos eh, comprender y evidentemente eh, eh, pues nos nutriremos también de esta perspectiva. Gracias, Alessandro, y es un gusto poder tenerte, y vamos a escuchar y... Eh, Adelante, bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Eu estou é, feliz de estar aqui com todos vocês. Espero que esteja tudo bem com, com todos. Gostaria de começar falando um pouco sobre a posição de onde estabeleço a minha visão de tecnologia, de ciência aberta, de investigação participativa. Primeiro, o idioma português que eu falo, revela parte de mim. Estou no contexto geográfico, político, econômico e social do Brasil. Por isto eu falo português. É de este contexto que falo e que penso ciência, investigação e tecnologia. Em segundo lugar, minha experiência na área de ciência da computação me leva a falar de tecnologia da informação na perspectiva de software, hardware, dados, sistemas e plataformas. Em terceiro lugar, para mim, a cidadania em ciência e em tecnologia inclui transparência, transformação social e participação popular. Incluir todas as pessoas, todas as comunidades. Agora, lhes trago três perguntas para considerarmos. Qual é o papel da tecnologia na ciência aberta e na ciência cidadã? Creio que a tecnologia é o meio, o instrumento para a participação, para a gestão, para a transparência dos processos abertos. É importante separar o objetivo da ciência cidadã e seu instrumento, que aqui é a tecnologia todas as tecnologias são apropriadas para nossas iniciativas de ciência cidadã e de ciência aberta? Creio que isso depende. Se a tecnologia não é aberta e se a tecnologia não é cidadã, nesse caso, é possível que ela não nos sirva. Quizá ela seja um risco social e de soberania da nossa gente. Finalmente, o que eu posso dizer sobre a governança. Penso que há muito o que se debater sobre governança. Não temos tido muito progresso em governança quando, quanto aos protocolos de uso de tecnologias e de nossos dados em ciência cidadã e em ciência aberta. Creio que estes temas resumem alguns dos meus pontos de vista no que se refere à governança, soberania, tecnologia e ciência cidadã. São elementos que julguei relevantes para este início de debate gracias graciasless Alessandro. perfectamente entendimos con claridad eh, tus aportes também. bueno pues eh, a mim me gustaría eh, un poco eh, conectar algumas ideias de, de todos no a ver se si ponemos a todos en pantalla porque vamos a empezar a conversar eh, igual eh, eh, bueno básicamente quiero hacer como un, unas ideas principales de, de los aportes no eh, pues eh, karen ha empezado a contarnos eh, eh, para aperturar súper bien no para entrar en, en la temática sobre un concepto muy eh, general pero práctico de la ciencia ciudadana que es esta esta coproducción del conocimiento, como ella nos explicó en este gráfico, en diferentes etapas y que, bueno, existen todos estos procesos. Y en estos procesos hay un tema muy importante, muy importante, que tiene que ver con los acuerdos, que eso también nos lleva al tema de la gobernanza. Sí, y que esto también estaremos conversando, ¿no? También nos habla de la reproducción de las mismas prácticas en estos entornos, de las mismas prácticas tradicionales con las que se gestionaba el conocimiento, los datos, ¿sí? Y eh, pues que también nos, nos pone en debate a, a, a verificar y a, a reflexionar en qué medida estas prácticas afectan a este ecosistema, ¿no? Estas prácticas tradicionales o cómo o qué buenas o cuáles son buenas y malas prácticas en este contexto, ¿no? Eh, por su parte, también Sarita eh, nos contextualizó eh, el tema de la ciencia ciudadana como parte de un movimiento de movimientos que me pareció muy muy poderoso eso, ¿no? Que detrás de todo esto hay muchísimas agendas eh, justamente para, donde eh, uno de los fines principales, por así sintetizarlo, es la democratización de... De, del conocimiento y las tecnologías ¿no? que, que, que es tan importante eh, para el desarrollo de la ciudad de, de la ciudadanía de, de, del mundo y sobre todo en esta perspectiva de, de hacer que la tecnología tenga un enfoque humanista cierto y no tan tecnocéntrico, ¿no? Eh, en este sentido también eh, me encantó también una frase donde nos habló de la infraestructura y dijo ella es un concepto relacional eh, ahí la importancia de desarrollar estas infraestructuras para las relaciones no para para justamente poder generar esta participación en los procesos de ciencia ciudadana y también eh, lesandro eh, nos comentó sí eh, bueno, nos dice Clara, creo que puso, eh, a mí me parece esto importante resaltar, de poner el contexto. ¿no? Eh, eh, el contexto es un valor importante eh, y él nos hablaba, dice, yo hablo desde este contexto, ¿no? de este contexto eh, de una sociedad brasileña con unas características específicas y eh, pues nos pone a consideración eh, varias preguntas para reflexionarlas eh, y sobre todo esta importancia de, de, de reconocer las, la participación popular, las formas sociales de incluir todas las comunidades, de preguntarnos cuál es el papel de la tecnología en la ciencia abierta y la ciencia ciudadana, ¿cierto? Y eh, también reconocer y nos, y nos deja para debatir cuáles son los riesgos sociales, y, eh, y los riesgos para la soberanía de nuestros pueblos, ¿cierto? Cuando eh, la, eh, poner en mano de ciertas plataformas, de ciertas tecnologías, nuestros datos, nuestra información, nuestra investigación y pues eso, ¿no? He hecho un resumen general de, de justamente las participaciones para que todos nos, nos reconectemos con, con, con cada uno de los aportes y me gustaría empezar. Eh, me permiten un segundo, eh, sí, y me gustaría empezar con el tema de los procesos, ¿no? De, perdón, de los acuerdos, ¿no? Eh, cuando hablamos de acuerdos, ¿no? Para esta eh, coproducción de la ciencia y que tiene que ver también con este enfoque de ciencia abierta. ¿A qué nos referimos? O sea, ¿a qué acuerdos, qué acuerdos y en qué medida estos acuerdos tienen que ser asumidos también como política pública? ¿En qué medida estos acuerdos tienen que ver con las comunidades, tienen que ver con, el gobi con los gobiernos sí. y tienen que ver también, por ejemplo, con las universidades o con las grandes plataformas tecnológicas o con el desarrollo de nuevos, nuevos espacios eh, tecnológicos? Entonces, hablemos para empezar de acuerdos. No sé quién quiera eh, comenzar y, y pues empezamos con eso. Hola. Ya. Bueno, tema yo... de Karen? Sarita, no creas. Yo voy a arrancar, pero después le doy la palabra a Sarita. No, no, se... no. Ese, ese tema es tema de Karen. Los de... Sarita tiene... Una un ontología, dirían por ahí, una, un mapa conceptual que hablaba y después quisiera profundizar ahí con ella. Um, uy, María Cristina. Yo creo que uno podría. Querer ver fácilmente y eh, segmentar esos acuerdos como tú decías, ¿no? Algunos como política pública, como, algunos como acuerdos dentro de una comunidad particular que construye un proyecto de ciencia ciudadana, algunos como acuerdos que son transversales a las comunidades de investigación, y si lo quieres ver así, los principios FAIR y CARE se están empezando a convertir en un acuerdo de la comunidad de ciencia abierta, por lo menos los FAIR. Los CARE creo que hay mucha discusión detrás porque hay mucha complejidad a la hora de pensar en acuerdos éticos y todas las variables que hay alrededor de eso. Entonces, cuando empezamos a hablar de acuerdos, estos se pueden manifestar de diferentes maneras. Yo creo que hay unos explícitos que son los que incorporamos y que traemos de políticas públicas y varían dentro de la comunidad de manera muy grande. Hoy en día, los que traemos más claros son los de, la creo yo, el acceso abierto. Con datos abiertos aún tenemos unos retos importantes, pero los principios de que sean accesibles, eh, reusables y que se puedan compartir, nos está permitiendo incorporar esos acuerdos dentro de los procesos. Y hay unos acuerdos que se deben construir dentro de la propia comunidad y que responden a sus necesidades, y ahí es donde creo que todavía tenemos un camino muy largo por recorrer. Porque no... A ver, ¿cómo lo diríamos? Porque dentro de los procesos normales participativos, Llegar a construir acuerdos requiere tiempo, requiere sentar en una misma mesa y balancear intereses de las diferentes comunidades y eso es lo que en este momento nos está costando. Escuchar a los ciudadanos y empezar a hacer operativos, por ejemplo, vamos a ponerlo ahora ya en contexto particular. Acuerdos como, ¿dónde se alojan los datos y quién tiene acceso a los datos? En un proceso de ciencias ciudadanas se generan datos, la comunidad puede generar desde cientos a millones de datos. ¿Quiénes deciden dónde están alojados? ¿Servidores propios, servidores de terceros? ¿Quiénes tienen acceso a esos datos? ¿Son abiertos o no son abiertos? Pero el que sean abiertos quiere decir que pueden haber usos y aprovechamiento económico de eso. ¿Quién toma la decisión de hasta dónde se puede llegar con esos datos? ¿Dónde se alojan? ¿Cuáles son las políticas de privacidad en términos, por ejemplo, de visibilidad de quienes los generaron hoy tenemos unos retos importantes en las comunidades de ciencia ciudadana que generan los datos y dentro de los procesos de agregación se invisibiliza completamente las comunidades que finalmente los están agregando y se visibilizan más los observatorios o las plataformas agregadoras cuando realmente son esos son plataformas agregadoras y no son quienes están jalonando los procesos en el territorio Entonces llegar a esas discusiones eh, a nivel de comunidades es un proceso escalable que aún todavía creo que estamos eh, digamos con bastante complejidad para resolver y ahí eh, miraba yo la presentación de Sarita y veía algunas preguntas que ya se hacía como desde mapeo de tecnología que decía hay políticas visibles y por eso quería que lo conectáramos con con este con esta parte sí Sí, sí, en este sentido justamente, eh, bueno, a propósito de la discusión y que ya, ya, lo, ya deja abierta eh, la intervención para Sarita, pero también justamente como ella hablaba de esto es una, detrás de esto hay una serie de comunidades y por lo tanto hay comunidades, hay acuerdos, hay principios, hay visiones y, y eso, ¿no? ¿Hasta qué punto todo esto confluye en, en estos acuerdos de, a nivel general, Sarita? Uh, yo creo que en primer lugar sería interesante reflejar un poco sobre la idea de gobernanza. Ese es un término que aparece eh, en el mundo corporativo, eh, tiene un poco la idea de una cierta despolitización eh, y de la retirada del rol del Estado. Entonces, Creio que este foi a origem, mas hoje dia estamos ressignificando, reapropriando este conceito eh, para atrair um pouco a importância eh, de outros atores políticos, e também, no nosso caso, atores epistêmicos, cognitivos, com coisas a tecer, com conhecimento a ser reconhecido. Eh, más horizontal. Entonces, yo creo que esta idea de horizontalidad es la idea que, está, que trae, y por eso Karen eh, muy correctamente habla de los acuerdos. Pero también tenemos que los acuerdos, yo creo, eh, eh, los marcos reguladores que derivan de estos acuerdos, porque hoy día es muy importante haber todo un marco institucional y regulador para poner uh, las, las, la cuestión de, lo, sobre todo, de los datos, eh, de, de las, re, las reglas del juego y todo eso de una manera muy visible, en general, son la concretización en un determinado momento de las correlaciones de fuerzas. Entonces, hay muchas luchas, muchos conflictos, muchos intereses que no son necesariamente convergentes e quando falamos, por exemplo, de dos conhecimentos tradicionais, vemos que hoje em dia é uma questão quase biopolítica, É o direito ao conhecimento é um direito à vida, o direito à vida, ao território, é isso que possibilita que estes grupos possam contribuir com seu conhecimento. O primeiro é o direito de existir. Então, há uma complexidade de coisas que... Tenemos que ir abriendo un poco para cada situación, como como vimos eh, Karen ha mostrado que hay diversas diversos aspectos y cada vez que vamos más desarrollando las iniciativas de ciencia abierta y ciencia ciudadana, las cajas se abren, la complejidad, las arrendas. Tenemos que entrar en las especificidades. Entonces nuevas cuestiones se ponen. Entonces yo creo que uh, eh, eh, justamente la idea de, de, de las plataformas, ellas surgen, porque agregan también otras cuestiones, pero no voy, yo no voy a empezar eso ahora, para el no próximo punto. Y, y yo tenía ahí una, una duda, no sé, antes este, era sobre los acuerdos mismos este, si hablamos de los distintos sectores donde se pueden llegar a acuerdos, la comunidad, la academia, será que eh, llegar a, a estos acuerdos eh, con este sector público, el, los gobiernos, el Estado, es más complejo? Eh, Resulta ser más complejo? O es que para que ese camino sea menos complejo es necesario primero estar eh, en estos acuerdos o llegar a estos acuerdos con los otros sectores, o, o cómo lo ven. Y cuando digo los otros sectores me refiero pues a las comunidades, la academia, la sociedad civil, etc. No, yo creo que en el mundo capitalista los estados no son neutrales. Ellos tienen, en general, son más llegados a determinados grupos económicamente, políticamente más fuertes. Pero eh, también hay una cierta relativa en, independencia de, de, del Estado para que eh, las posibilidades de gobierno se hagan posibles. Entonces, no creo que, que el Estado sea un, un actor eh, como los otros. Es una especie de mediación, pero, pero no una mediación neutral, entre los distintos grupos que operan en las sociedades. Entonces, eh, ellos reflejan justamente cuando las, la... Eh, una cosa es el gobierno, otra cosa es Estado. El Estado, eh, el Estado es, son esas infraestructuras institucionales más amplias, donde, por ejemplo, las regulaciones son, son establecidas. Y los gobiernos cambian ¿no? a, cada, a cada momento. Entonces, yo creo que tenemos que llevar en consideración las características distintas de estos, de, de estos diferentes sectores, pero hay toda una discusión sobre el rol del Estado, el rol político, y claro, sobre más específicamente la, la cuestión de la apertura. Pero el Estado creo que no, no age por solo, es sobre la eh, luz de las disputas, las luchas en la sociedad. Entonces, en los, en los acuerdos, ¿no? Bueno, para como darle evolución a este tema, eh, bueno, de cierta forma hay cosas que faltan acordar, ¿cierto? Y hay cosas que evidentemente ya están acordados o que tienen un marco regulatorio mucho más amplio, un poco más avanzado que, que, que ciertos temas, ¿no? En, por ejemplo, en, en Ciencia Abierta tenemos un poco más de avance en ese sentido, pero, por ejemplo, en particular en los datos de la ciencia abierta todavía hay mucho por trabajar, ¿no? Eh, pero, bueno, más allá de eso, eh, creo que los acuerdos, digamos, pueden también manifestarse o pueden surgir a partir de estas buenas y malas prácticas, ¿no? Eh, justo cuando reconocemos qué ecosistema de buenas prácticas eh, Puede de alguna forma eh, garantizar esta soberanía tecnológica, esta soberanía del conocimiento. Eh, de alguna forma puede, eh, podemos instaurar o trabajar a partir de estas buenas prácticas, también políticas, ¿no? O sea, pasarlas a un nivel ya más eh, regulatorio, ¿no? Entonces, en este sentido quería preguntarles, y, y tanto, y hablo de buenas prácticas o prácticas, voy a decirlo así, tanto a nivel de infraestructuras, tanto a nivel de gobernanza, tanto a nivel de, eh, relacional, tanto a nivel participativo, qué buenas prácticas pueden, eh, digamos, aquí resaltarse para que realmente haya esta apropiación de la ciencia, ¿cierto?, por parte de, de la ciudadanía y también esta co-creación eh, en todo el, el proceso, ¿no?, eh, Maria, eu, eu, ah, na, na última fala de, de Sarita, ela falou de horizontalidade, de marcos regulatórios, dialogando, conversando com Karen. Ah, eu, eu tenho muitas dúvidas sobre a forma como esse processo é organizado. Quando você fala de boas práticas que talvez podemos usar ou adaptar para ciência cidadã, a primeira coisa que eu penso é como as comunidades se organizam como as comunidades fariam ou criariam este protocolo. Eu acho estranho pensar práticas corporativas adaptadas para ciência cidadã. Eu penso, eu creio que desde o início e nós precisamos trazer a comunidade para nos ajudar a levantar as perguntas e pensar, propor possíveis respostas. Eu tenho medo que, ao pensar outras práticas, talvez tragamos para ciência cidadã, vieses, defeitos, problemas, exclusões que são comuns em outras áreas. De acordo, Alessandro, eu, eu considero que, evidentemente, e, e claro, a proposta de Alessandro é pensar as boas práticas desde... É, é desde los protocolos que se establezcan en los mismos colectivos, en los mismos roles ciudadanos, ¿no? Es decir, que no adoptemos prácticas que vienen de una, eh, eh, digamos, eh, herencia corporativa, ¿no? Eh, y en ese sentido, justamente, quizás lo que podríamos, para, para aterrizar mejor esta pregunta, es ver qué prácticas ustedes, han trabajado, qué experiencias han tenido eh, y, y, y también qué, de alguna forma, qué han propuesto los actores, ¿cierto? Eh, para este, no sé, para participar en, en los diferentes fases, ¿no? ¿Qué experiencias ustedes tienen en este sentido? Yo creo que sí, adelante, bueno, la, adelante, Karen. No, no, no, Francisco, por favor, sigue. Pero solo complementar un poco lo que dijo Alessandro, este, eh, esto de que no le hace sentido este, eh, en ciencia ciudadana incorporar tecnologías corporativas, o sea, como que no encaja ¿no? Este, esta estructura corporativa en este ambiente eh, más ciudadano. Eh, pero en función de las prácticas, quizás este, eh, si pensamos ahora, ahora mismo eh, en, el, en el escenario, sacamos la parte corporativa, las tecnologías corporativas y metemos la, las tecnologías libres y abiertas, eh, quizás podríamos también caer en, en algo similar, ¿no? porque eh, si hay tecnologías abiertas en este proceso donde se utilizan tecnologías en la ciencia ciudadana, pero resulta que, que las comunidades no saben qué hacer con esas tecnologías y solamente un, este, unos, unas pocas personas o, o los investigadores que están en, en ese proyecto son los únicos que manejan esas tecnologías y cuando ya el proyecto no está, ya no hay quien controle esas tecnologías, quizás estaríamos cayendo en las mismas prácticas eh, que en el modelo corporativo. Entonces, eh, no, quería dejarlo eso sobre la mesa. Karen, solo un minuto, un minuto. No, Karen. por favor. Karen. Es, que, es, que, es que la agenda corporativa no sé cómo llegó. Problema de la Ay, lengua. ¿Aló? Ya, ya, ya, ya. Es que fuiste un momento ya. Ah, ok. Eh, no sé cómo esta, este debate sobre la injerencia corporativa llegó, tal vez fue un problema de la lengua. Yo, por lo menos, dije que el término gobernanza es un término que nace en el mundo corporativo, una manera de despolitización, de los conflictos, entonces, pero cuando traemos, cuando, por ejemplo, Karen trae, yo, yo también tra, trabajo con, este, con esta idea, para las prácticas de la ciencia ciudadana, no estamos trayendo el mundo corporativo, estamos resignificando este concepto de gobernanza para pensar, no en términos de fin de conflictos, yo decía, hay conflictos todos tiempo tiempo, las, las estructuras reguladoras son, materializaciones, no solamente probablemente de acuerdos, pero de relaciones de fuerzas. ¿Quién tiene más fuerza para establecer un marco regulador? No necesariamente estamos todos de acuerdo, son las, más, los más fuertes en general, que tienen más representación en los poderes del Estado y todo eso. Entonces solamente para un poco limpiar uh, el debate, que la idea no es que traemos la, lo, las tecnologías, es solamente hacer un histórico, una genealogía del concepto de gobernanza, es eso. Bueno, yo quisiera colgarme de ahí y devolverme un poquito más a la pregunta original de María Cristina, sobre, María Cristina nos decía, bueno, ¿cuáles son las prácticas? Eh, y cuáles conocemos, hemos implementado, y ahí voy a hilar un poco. La primera que voy a hilar es en el mundo de la de gestión de conocimiento no hablamos de malas o no se habla, perdón, de malas o buenas prácticas, sino se habla de algo que llaman prueben prácticas. Es decir, prácticas probadas. Que pueden, o sea, puede que una práctica para cierto contexto y cierto proceso funcione y puede que esa misma práctica para otro proceso no lo sea. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque, por ejemplo, ahora que hablamos de traer prácticas de ciencia ciudadana, y ahí sí quisiera conectarlo un poco con no estereotipar, y, y bien la aclaración de Sarita de lo del mundo corporativo no, pero es cierto que si hablamos de tecnologías, te necesariamente tenemos que poner sobre la mesa tecnologías privadas, comerciales y de gran escala, y tecnologías abiertas y construidas por comunidad libre. Y por supuesto si hablamos de gobernanza de datos necesariamente tendremos que resignificar pero traer prácticas que vienen del sector privado que son los que si uno busca han establecido mucho de lo que hoy es el, la teoría y la práctica sobre qué es gobernar datos en el contexto porque son los que han construido digamos que esa ese marco de la gobernanza de datos yo ahí quisiera poner un par de cosas sobre la mesa uno eh, que es una de las cosas en las que caemos es que idealizamos también a veces y hay que hay que filtrar mucho por ejemplo para nosotros es un referente a las prácticas que tienen las comunidades de software abierto a la hora de construir conocimiento y a la hora de definir acuerdos y a la hora de definir cómo se toman decisiones o no sobre un software cierto y uno por ejemplo en particular Va mucho a la comunidad o en particular de software abierto para tratar de ver en plataformas de ciencia ciudadana o en procesos de ciencia ciudadana qué podemos aprender de allá. Pero vuelve el tema. Tampoco podemos idealizar porque en, los, en el mundo del software abierto, si bien hay muy buenas, hay prácticas muy probadas, hay prácticas mesiánicas y mesiánicas en el que una persona prácticamente toma la decisión sobre el software y el resto es un par de, como, de desarrolladores que lo soportan puede que haya procesos de ciencia ciudadana en el que ese modelo funcione para poder mantener el proceso a largo aliento. A eso me refiero, tenemos que alimentarnos de muchas y mi idea principal acá cuando tú decías, María Cristina, ¿cuáles prácticas probadas podrían ser las más útiles o no en los procesos de ciencia ciudadana y especialmente tecnologías para la ciencia ciudadana? Yo diría que ahí más que una o la otra, todas tienen que pasar por el lente de los principios que defina la comunidad que está definiendo ese proceso. Porque, claro, lo que te decía, habrán prácticas que digan, a ellos les funcionó perfectamente. La comunidad de Linux, o a una comunidad de otro proceso, les funcionó perfectamente, pero la traes a tu proceso. Y en el marco de esta comunidad puede que no pere. Y no sea práctica o se pruebe y se demuestre que efectivamente no. Eh, a ver si pudiera poner un ejemplo aquí particular de los varios que se me vienen en la cabeza, pero a la hora de definir, por ejemplo, el acceso de los datos o el uso comercial o no de ciertos datos en procesos de ciencia ciudadana, hay discusiones muy complejas. Eh, a la hora de definir la visibilidad de un autor de datos de ciencia ciudadana, si mostramos o no el nombre de la persona o no, o la autoría, en algunas comunidades es viable porque quieren visibilidad y eso implica beneficios para las comunidades que están generando esos datos y distribución de beneficios con los científicos que hoy en día se ven beneficiados por esas investigaciones económicamente y las otras comunidades no. En otras comunidades dicen no, porque la visibilidad, un ejemplo, lo tenemos claro en la red de ciencia ciudadana para la Amazonía, que Mariana no lo compartía, es que compartir esos datos y visibilizar a quienes los están generando es un riesgo de privacidad para ellos. Entonces, por eso te decía que esto no puede ser ni blanco ni negro, tiene que estar discutido en, la, en los principios y en el contexto estas grandes como prácticas probadas de cada proceso. Me encanta, Karen, lo que dices, la verdad, porque esto también eh, creo que nos deja en un tema clave, que es la autonomía de, del, del rol ¿no? del ciudadano, ¿no? esa posibilidad, y creo que me conecto con lo que decía Alessandro de los protocolos, ¿no? que, que mencionaba y que hizo énfasis en el tema de los protocolos, eh, y creo que un, voy a dejarlo así como un paso uno, paso cero en, en estos procesos, en estos proyectos, es que la comunidad genere sus propios protocolos, ¿cierto? Y que pueda de alguna forma, bueno, ya he aprendido aquí con Karen, ver, indagar prácticas probadas, pero que no necesariamente sean eh, pues una estructura cerrada, ¿no? No es que deben hacerlo así sino que justo la comunidad tiene sus propias experiencias. Y aquí se habló también, me parece, no me acuerdo ya si fue Sarita o fue Lesandro, sobre el tema de los derechos, que este es un tema de derechos, ¿no? Derechos sociales y territoriales, y justamente por ahí el tema de la autonomía, ¿no? Eh, entonces, eh, no sé eh, si Lesandro tal vez tenga también alguna experiencia, él que está trabajando también en algunos proyectos. Eh, les comento que también, bueno, después de, eh, de la intervención voy a hacer una de las preguntas que están haciendo en, en, en el chat. Lesandro, ¿tienes alguna, algún aporte que decir en cuanto a protocolos, en cuanto a tu experiencia en el, en el trabajo con, en algún proyecto, en algún proceso de participación ciudadana? Yo estoy de, de acuerdo con todo lo que Karen eh, falou Eu, eu acho que na, na comunidade de software livre, nós temos vários exemplos, é, pensar esses exemplos junto com comunidades, é, e as próprias comunidades escolherem ou ajudarem a pensar o quão aquela forma de organização, o quão aqueles protocolos, servem ou se adequam aos valores daquela comunidade é, é, é perfeito. Eu sou suspeito para falar, porque como engenheiro de software, eu vivo nessas comunidades, eu conheço os protocolos e eu concordo com esses protocolos, mas eu não sei se um membro de uma comunidade no interior do, do meu estado, Minas Gerais, pode achar esse protocolo um bom protocolo. Por exemplo, medir a contribuição de cada pessoa para a comunidade pela quantidade de comites, quantidade de issues, comites, quantidade de pull requests, como é comum em muitas comunidades é, de software livre, software aberto. Então, eu não sei, mas eu acho que a discussão é, é, é excelente. Só eu acho que o ponto seguinte é colocar os membros da comunidade para participar do debate. E nesse ponto é, é perfeito. De acuerdo, de acuerdo, Alessandro. Y eso, bueno, eso nos lleva también a, a, a la pregunta, eh, bueno, antes que nada voy a, a, a Francis, si te parece, voy a leer una pregunta que tenemos en el chat. Me parece que tiene que ver con referencia a la intervención de Alessandro, me parece. ¿no? A ver, voy a, a leerla y ahí lo vemos. Pero a ver, si me perdió. Aquí está. Dice, en cuanto a proyectos de ciencia ciudadana, dice Laura, me gustaría saber cómo se da la transferen la transparencia en la apertura de datos o si se dan a conocer los resultados de los proyectos. O sea, un poco más, eh, sí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está sucediendo? ¿Cómo se está manejando el tema de la transferen transparencia en la ciencia ciudadana? Eh, ¿Alguien que quisiera comentarlo? bueno, tal vez un, un apunte particular eh, ¿y cómo se van a conocer los datos también? a ver, entonces dividamos esto en tres ¿cómo hay transparencia o si realmente se dan a conocer los resultados del proyecto? Entonces, eh, los datos y los resultados del proyecto dentro de la comunidad de ciencia ciudadana creo que decimos efectivamente que promovemos Dos cosas, los datos abiertos y el acceso abierto. Entonces, claro, cuando hablamos de acceso abierto en términos de resultados de un proyecto, hablamos de publicaciones que siguen mucho del modelo tradicional de la ciencia y es ya sea publicaciones abiertas o en algún tipo de modelo que creo que ya lo habrán hablado dentro del ciclo y, o con María Alejandra y demás previamente. Pero eh, cuando decía, y este es uno de los puntos que es curioso, cuando hay investigaciones que empiezan a mostrar, uno, que puede que los datos que se producen por ciencia ciudadana, vamos a dar un ejemplo, en comunidades como los observadores de aves, que son de los que producen actualmente millones de datos en el mundo, si realmente están licenciados de forma que permitan su reuso o son licencias incluso a veces más restrictivas que los datos convencionales. Y hay una investigación de Grum del año 10, 2017 que muestra que, aunque sí se facilita, podríamos decir que la transparencia de los datos, es decir, que se promueven que esos datos sean abiertos, descargables, y que las personas, al margen de que participen o no en el proceso, puedan acceder a ellos, tienen licencias más restrictivas que las que otras organizaciones que no, o proveedores de datos que no, no son de ciencia ciudadana, lo tienen. ¿A qué me refiero más restrictivas? O no permiten el uso comercial, o no permiten que se reusen de cierta manera... Entonces ahí como comunidad nos preguntamos cosas y también nos hemos preguntado cosas es porque cuando te dices que tanto se facilitan, lo, lo, se promueve la transparencia en los resultados de los procesos de ciencia ciudadana, es cierto que en la mayoría de procesos en los que conocemos o estamos decimos claro, tienen que ser abiertos. Nos ha pasado, y también hay casos, en los que eh, terminan en publicaciones científicas que no son accesibles para los ciudadanos porque están en repositorios de pago. Y eso también tenemos que decirlo. O sea, sí tenemos unas prácticas y promovemos que sean transparentes y accesibles, como lo dice Laura, pero también reconocemos que todavía hay retos por, por eh, superar en ese sentido aquí surgen otras preguntas que yo creo que son fundamentales también eh, y esto también les dejo a todos ahí la duda um, a ver eh, no es solamente el tema de, de, de digamos de, del acceso no sino en qué medida este esta forma de comunicación científica está adaptado para todos es decir si tenemos que pensar en nuevos formatos eh, eh, para poder transmitir la ciencia, o sea, no solamente, o sea, no sé si el modelo de la ciencia, como está establecido, ¿no? Con unos parámetros, con unos de estos, es el modelo eh, en el que va a ser accesible la ciencia, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, también me pregunto si incluso tenemos que repensar también las metodologías de la ciencia ciudadana, o sea, realmente diseñar metodologías, o sea, no es decir que vamos a hacer, es que vamos a hacer un análisis de contenido, una eh, revisión de la literatura científica, no, tal vez tenemos que diseñar nuestras propias metodologías y nuestras propias formas de comunicar la ciencia para que no solamente las infraestructuras técnicas, sino también todo el proceso, ¿cierto?, tenga esas... Características ciudadanas, ¿no? Entonces, no sé si ya ustedes tienen alguna experiencia en este sentido, si han diseñado, han co-creado estos procesos, tal vez más plasmados con la ciudadanía, o, no sé. Um, um, apenas un um ejemplo: no, no Brasil, a una experiencia extraordinaria de. Eh, agricultores experimentadores. De, os agricultores fazem as análises do solo e do plantio de sementes naquele solo, escrevem seus textos, seus pequenos, pequenos textos e compartilham uns com os outros sobre como aquela semente, aquela planta germinou no solo da sua fazenda da sua propriedade. Esta, esta forma de troca de conhecimento a partir de investigação científica é, ao meu ver, essencialmente diferente da forma como, tradicionalmente, cientistas fazem as suas publicações. Nesse caso, o, o, o agricultor fez o experimento passou para o colega, o colega reproduziu, obteve o resultado. Eu não tenho nesse caso peer review, eu não tenho nesse caso periódico, journal, eu tenho troca comunitária de conhecimento que pode ser verificado. O foco não é o artigo, o foco é o resultado que eu tive eu agricultor tive e que você meu colega agricultor também pode ter por exemplo de acordo Não, Mas, verifico qual, qual é o exemplo que exemplo é esse a, a, se a, chama? A, o projeto agricultores experimentadores projeto de agricultores experimentadores eu me lo apunto porque quero revisá-lo de agricultores experimentadores Yeah. Eh, bueno, eu, eu, eu teria um comentário sobre isso, é que justamente, eh, primeiro, há distintos tipos de ciências cidadãs com distintos objetivos, e inclusive uh, significados do que se entende como sendo ciência cidadã Então, eu acho que ter um conceito bem alargado é importante, uh -huh. e... Como, como eh, eh, eh, implicación de eso, las infraestructuras también son diversas. Hay, hay, tenemos que tener una... Eh, la, la idea de infraestructura es un poco ambigua, porque ella tiene que tener una cierta estabilidad, interoperabilidad, son cosas que no se construyen y destruyen rápidamente, pero tienen también que ser flexibles justamente porque son para objetivos públicos distintos y cuando hablamos por ejemplo de datos sobre el suelo o sobre pájaros son cosas muy distintas eh, tenemos que tener tecnologías dispositivos tipos de colecta de datos muy diferentes entonces creo que este es el desafío no como tener toda esta cosa más Estable, porque ese es uno de los problemas de la ciencia ciudadana, muchas veces son cosas de corto plazo. Y no hay, eh, es difícil para, sobre todo cuando son iniciativas de comunidades locales, de tener el apoyo necesario para tener una larga duración. Y al mismo tiempo también tener esta flexibilidad para con estos eh, objetivos diferentes. ¿no? Gracias, Sarita. Así es. Creo que el, aquí el panel comparte esas ideas, eh, segurísimo, y, y sí, eh, pues, nos faltaría el tiempo para hablar de esos objetivos adicionales que pueda tener la ciencia ciudadana, porque me hiciste pensar mucho sobre el hecho de, claro, depende del alcance, a veces, pues, será tratar de que la comunidad se empodere, a veces será, bueno, dependerá del proyecto, del proceso, y, y, y eso, ¿no? Eh, pero ya que, y como para ir, eh, bueno, cerrando, no sé cómo, cómo creo que nos quedan unos minutitos más, pero eh, creo que sí es importante reflexionar eh, sobre justamente ya en el marco tecnológico. Eh, primero creo que nos ha quedado claro que no todo se basa en el tipo de tecnología que hoy conocemos, ¿no? O sea, me refiero, como mencionaba Alessandro sobre el tema de los agricultores experimentales, ahí eh, el, el resultado del proyecto era una revisión in situ, ¿no? de, de, de la práctica, ¿no? eh, Entonces, eh, pero la pregunta es también como en qué medida las tecnologías que usamos en ciencias ciudadanas son tecnologías ciudadanas, ¿no? que, que fue también un, un tema que conversamos, eh, eh, en, en, en, en los telones, tras los telones de este, de este conversatorio, y, y sí, ¿no? Porque eh, estamos viendo que el principal, la principal situación aquí es que realmente no está diseñado para la ciudadanía. Entonces, ¿en qué medida? Porque hoy que estamos hablando de tecnologías, justamente en qué medida las tecnologías que usamos en ciencia ciudadana son tecnologías ciudadanas. Quiere aportar en este sentido. Yo, yo, yo apuesto por Alessandro para que empiece a, a, a, a compartirnos el que el desde el área, pues también más técnica, ¿no? Es esa es una pregunta que eu gosto de ouvir la respuesta, no necesariamente responder, mas yo creo que nosotros no en el mundo Atualmente temos boas iniciativas de tecnologia que são cidadãs e que pode ser usada em ciência cidadã. Na Europa, nós temos muitos grandes exemplos de aplicativos, plataformas, até mesmo outras tecnologias como protocolos como é, padrões para organização de dados. A comunidade de ciência cidadã tem produzido muita tecnologia que pode ser pensada, pode ser considerada. Mas eu tenho receio de muitas tecnologias que não são pensadas para serem cidadãs e que estão sendo usadas. Nessa, no cá por quê? Porque na ciência da computação, o grande problema que nós estamos tentando resolver é que muitos dos nossos softwares, como Sarita disse sobre os algoritmos, muitos dos nossos softwares são racistas, são misóginos, são, contém neles uma grande quantidade de problemas e esses problemas existem porque estes softwares, ao serem feitos, não contaram com a participação das pessoas. Então, estes softwares representam vieses, defeitos por não contemplarem esta visão cidadã que é tão importante para mim, para Sarita, para Karen e eu acredito que para todos nós aqui. Então. Pensar no software, considerar o software, analisar o software, por exemplo, ou, a, ou a, a outra tecnologia, antes de simplesmente usar aquela tecnologia porque ela é cômoda, ou porque é simples usá-la, ou porque ela é de graça. De acordo. De acuerdo, de acuerdo. Y de acuerdo también que no, no existe una sola respuesta para, para, para esta pregunta, ¿no? Y que puede ser mucho más, más amplia. Eh, no sé si alguien más quisiera aportar en este sentido. Hasta mientras, eh, Leo, dale, Karen. No? Ok. Bueno, no, eh, yo, yo simplemente decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que habla sandro porque hay cosas que se... E na externalidade, parece muito fácil, mas são caixas negras, caixas pretas, que eh, eh, escondem formas de representar a informação e o conhecimento que são totalmente envia, enviesadas. E aí, todos esses valores que estão embutidos nessas en tecnologias. Então, este, este é um dilema muito grande, eu creio. De acordo. Eh, bueno, eh, Raúl comenta, Raúl Rodríguez dice, creo que debe existir una presencia en las políticas acerca de la ciencia ciudadana y gobernanza de las TIC para legitimizar todas estas, estas prácticas, ¿no? Eh, eso comentan y bueno, nos han seguido saludando también desde, desde otras partes, eh, me parece que, bueno, desde la, la unidad, desde el Instituto Tecnológico en Zapopan. Bueno, algunos otros eh, saludos, igual algunas felicitaciones, algunos agradecimientos por las, por las jornadas en general. Creo que eh, sería, creo que nos queda mucha tela por cortar en, en cuanto a, a, a la gobernanza, a la propia, eh, eh, digamos, el tema del papel también de las grandes tecnológicas aquí eh, y, y de estos algoritmos que pueden resultar eh, racistas o, o, o xenófobos o, bueno, tantas cosas eh, que se está eh, reproduciendo en, en, en el ámbito también de, la, de, de las tecnologías con las cuales se trabaja eh, a diario. ¿no? Entonces, eh, Frank, no sé si quieras aumentar algo, no sé si quieran decir algo en general como, como para ir cerrando alguna idea que crean que, eh, pueda conectar con nuestra audiencia. ¿Qué están pensando. Hasta eso, Frank, va a, a contar sobre las cosas pendientes de, de este sitio. Sí, bueno, ya esta es nuestro, nuestra, nuestra sesión 14 y la próxima semana vamos a hacer un taller de cierre. Eh, la idea de este taller es un poco eh, conversar entre nosotros, entre nosotras, quienes han estado aquí siguiéndonos durante estas 14 sesiones eh, de semana en semana eh, y conversar un poco sobre, sobre todo porque hay un hito muy importante que este, se acaba de dar, eh, ya lo esperábamos y ya se dio eh, la aprobación de las recomendaciones eh, sobre la ciencia abierta de la UNESCO eh, y que la próxima semana pues su adopción será formal. Eh, y, y nada, pues esto es, esto es un, un hito que hay que celebrarlo, pues si queremos celebrarlo con un taller para encontrarnos y conversar un poco y, y echar ideas ¿no? de, de cómo podemos implementar estas recomendaciones, quizás se podría hacer una, una de las cosas, eh, en nuestros propios espacios, ¿no? porque cada uno de nosotros en nuestros propios espacios tenemos un poder enorme para poder ge, ge, germinar cambios ¿no? y poder gestionar cambios también. Entonces, no sé si quieran también hacer algún comentario al respecto. ¿O para cerrar? El comentario de cierre. Bueno, eh, yo sí, en comentario de cierre, creo que felicitarlos por este ciclo, no lo pude ver completamente, pero creo que es muy valioso lo que se ha venido dando. Eh, tú decías, María Cristina, yo me quedaría creo que con una palabra, y es el tema de codiseñar. Creo que es, como, como decía Francisco, eh, es una práctica que nosotros estamos tratando de germinar en el escenario en el que estamos en particular, en el contexto de tecnologías, y muy retadora. No estoy diciendo que sea la solución. Codiseñar tecnologías no es como ¿sabes? Eh, replantearse lo que plantea um, Lesandro sobre cómo se construyen los algoritmos involucrando a la ciudadanía que no necesariamente tiene conocimientos tecnológicos, pero que tiene posiciones que son importantes tener en cuenta, y cómo tejer esos puentes de comunicación, creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacerlo, para poder realmente eh, tener esa horizontalidad que estamos buscando. Pero bueno, en eso estamos, y pues gracias a ustedes por generar este espacio. ¿Eso sería? Sí. Okay, muchas gracias también. Bien. Eh, por la oportunidad y eh, toda la preparación ya, ya fue por sí solo un, un espacio muy interesante de intercambio de ideas y creo que vamos a continuar eso eh, este tema de la tecnología las infraestructuras, yo creo que es un gran no sé cómo se habla en español, un gran gargalo un, algo que uh, una fecha pequeña un, que, que tenemos que superar não somente em termos dela de ciência cidadã, mas do movimento da ciência aberta abier em en geral. Então eu creio, porque está ainda de centro la, hoje das disputas neste nesta nessa plataformização de todas São as infraestruturas, as tecnologias. E muito muito obrigado. Eu gostei muito desta conversa. É muito bom ouvir vocês, aprender um pouco com as perspectivas de vocês, falar um pouco da minha perspectiva. É, gostei muito, aprendi muito, acho acho que nós temos muito o que falar e que levar aos nossos espaços, às nossas comunidades, essas informações e discutir e colocar as pessoas para participarem, para se envolverem nesse processo de discussão, de decisão acerca de... Sí, es, es Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alessandro, Cerita, eh, Karen. Bueno, yo solamente quiero agregar que en el campo de las ciencias sociales y humanidades hay un resurgimiento de la palabra propósito, ¿no? Eh, que va muy conectado a esta visión de, de la visión tecno-social eh, y, y justamente en este tema creo que algo que quisiera conectar de todos los aportes es que eh, cuando hablamos de ciencia ciudadana, hablamos de conectar con propósitos ciudadanos. Y creo que eso es esencial, eh, eh, para eso también es esencial justamente que el ciudadano pues participe en los diferentes procesos y pueda manifestar también sus necesidades, sus, sus anhelos, sus, sus sueños, su todo, ¿cierto? Para poder eh, construir eh, un... un un mundo que sea menos eh, segmentador ¿no? de, de, de, de, de todos. ¿no? Entonces, eh, eso, justamente, solamente resaltar eso, que el propósito de la, de la ciencia ciudadana es el eje, el, el, lo que nos mueve a todos y, y lo que hace que también esta ciencia sea más constructiva ¿no? y, y pueda conectarse con los derechos sociales y territoriales también de los pueblos. Bien, muchísimas gracias una vez más. Eh, y quiero agradecer eh, a todas las personas que han estado y que han hecho posible este, estos tres ciclos este año. Eh, son muchas las personas que igual... Espero que no se me pase ningún nombre, pero las quiero nombrar: está Johanna Jaramillo, Avian Camaro, Juan Pablo Alperín, a Laura Rovelli, Javier Atenas, Martín Tils, Tim Gaisling, este Marixel Abril, Abel Páquer, Saray Córdoba, Water Chalier, eh, Iraxe Puebla, Mónica Granados, Elena Pérez, Sandra Franco, Ariana Becerril, Nicolás Robinson, Rodrigo Costas, Fernando Ariel López, Julio Santillán, Rosalina Vázquez, Fernando, Fernando Piraquibe, Lucía Bernal y nuestras invitadas, nuestro invitado de hoy, Karen Soacha, Sarita Albagli y Lesandro Ponciano. Este, ¿Este sí? Sí, no, solamente decir que eh, por aquí Martín eh, en, nos nos está comentando algo muy interesante, dice, habrá que hacer un repositorio y un compilatorio de todos los recursos presentados en estas jornadas y queríamos comentarles también que nosotros tenemos un proyecto en OpenLab de hacer un, un MOOC con todos estos contenidos, un, un curso abierto, ¿cierto?, disponible para todos y evidentemente aquí habrán algunos de los recursos que están compartiendo todos nuestros eh, panelistas, nuestros invitados y eh, para ponerlos también, socializarlos de forma más amplia y que estén ahí disponibles de forma permanente, aunque cabe recalcar que ya están disponibles en YouTube eh, todos los capítulos eh, de las jornadas. Perdón, Frank. Así es. Entonces, bueno, a todas ellas, las personas que hemos nombrado, pues muchas gracias porque esto ha sido, este evento ha sido eh, así mismo, co-creado, <ríe> junto con todas, porque cada uno ha puesto su granito de arena para ir definiendo los temas eh, los 14, de las 14 sesiones que hemos hecho. Entonces, esto no es que lo hicimos las tres organizaciones solitos, lo hemos hecho en conjunto con esta hermosa comunidad de, de ciencia abierta latinoamericana, iberoamericana, eh, con la que hemos estado conociéndonos durante todos estos tres meses. Eh, también se les agradece por su asistencia. La próxima semana tendremos el taller de cierre. Esto va a ser eh, por Zoom. Vamos a estar todos juntos allí y ya les vamos a mandar un correo electrónico. Los certificados también empezaremos a entregar una vez que acabe el taller eh, a las personas que han cumplido con las cantidades de sesiones que hemos acordado desde el inicio. Pues nada más. Eso y agradecerles eh, de nuevo y un abrazo fuerte a todas.